No, haga su trabajo, tú mismo lo estás pidiendo De tránsito, ¿Y pero los de tránsito que haga su trabajo porque no se sabe quién <risa> me es Me quitaron y el, el, no, no, el, no, el no. micrófono De no, no, he hecho, ahora he visto que lo, hay varios semáforos que lo han quitado No, no, me refiero sí. que hay que ver cuando se plantea esta evaluación no, no, no está no, haciendo no el MAP No, no, no, no, no Vamos con Andrea Majarre, señores Nuestra psicóloga, nuestra doctora ¿Y qué le dijo Francisca Aquí se cometen muchos abusos Francia, pero por Dios Doctora. Doctora, esta abstinencia Doctora. de hablar me la achacan a mí, pero ellos no dejan hablar. <risa> buenos ellos días, no, adelante, momento. buenos días Andrea. Cállate amado, bueno. Dame, favor. Yo prefiero mil veces Oye, Andrea, cara ¿cómo fresca tú estás? que eh, la frescura de, de Fran. Ah no, pero es, <risa> es, con la, es, la, es la directora de esto que me tiene a mí bloqueada. Bueno, adelante. Sí. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de un tema eh, muy chévere que a la gente le gusta eh, y bueno, también es un verdad? problema... Es un, cero, tema, un, tema, un tema interesante, Andrea, ¿verdad? Claro, cuando sí, se sí, ama sí. se cela, ¿verdad o mito? ¿eh? Ay, Dios mío. Te celo porque te <risa> quiero. <risa> Acá hay un poquito Vamos a ver. Sí. No, cuando, se ama, cuando se <risa> cela <risa> se duda. <risa> sí, que decimos... Eh, ah, cuando sí, se, se quiere todo. se cela. Falto. Hay una frase de realmente no sé si sí, este refrán popular realmente no retrata lo que pasa vamos a diferenciar dos cosas una es eh, cuando estamos hablando de celos digamos normales todos en algún momento de la vida hemos tenido una situación en la cual nos sentimos celosos bien sea celo de pareja, de, con amistades, con amigos ¿sí? aunque hoy nos vamos a enfocar un poco más en la parte de celos de pareja, pero todo nos ha pasado, ¿sí? eh, ¿Qué son los celos? Pues son ese sentimiento negativo, emociones negativas, en la cual yo siento que esta persona que tiene mi afecto, ¿verdad?, en este caso la pareja, eh, puede estar siéndome infiel, puede estar con otra persona, puede preferir a otra persona sobre mí, ¿sí? Entonces ese es el, el conflicto. Digamos que es normal que un día se presenta un malentendido, una situación, pero una cosa muy diferente es eso a cuando ya hablamos de celopidia o celos patológicos, ¿okay? Cuando hablamos de los celos patológicos ya estamos hablando de una psicopatología, es decir, de un trastorno de la salud mental, ¿okay? Donde esta persona probablemente además tenga unos trastornos de delirantes. Porque la persona eh, ve situaciones donde no hay ningún tipo de justificación. Ah, que miraste a ese hombre. ¿Cuál hombre? No estaba mirando para ningún sitio. Quizás ni había un hombre ahí parado. ¿sí? Entonces, la mente empieza a crear por esos delirios, ¿cierto? Con relación a ese tema de la posibilidad de la infidelidad de que ese ser querido esté siendo infiel. Cuando nos damos cuenta que pasamos de hablar eh, de celos, digamos, normales, a celotipia, a los celos patológicos, hay una palabra que siempre es importante cuando hablamos de patología y es funcionalidad. Funcionalidad. Es decir, si esos celos que se tienen están interfiriendo con la vida laboral, con el estudio, con el trabajo, pues, eh, con, el, con la vida incluso de pareja ya cotidiana, pues quiere decir que hay que revisar, ¿sí? O sea, yo estoy tan obsesionado con la idea de que mi pareja puede estarme eh, siendo infiel, que no puedo trabajar tranquilo, a veces tengo que dejar botado el trabajo para ir a revisar si es verdad, que está allí, que se fue donde su mamá, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos problemas. Sí, cuando esto empieza a interferir con nuestra vida normal. Otra cosa que se puede ver claramente está en términos de la frecuencia con que se presenta. Solo es un día, qué sé yo, digamos una vez al año, normal o una cosa así. Pero si ya es un asunto frecuente, frecuente, ya estamos hablando de un problema de salud mental. Incluso. Eh, las personas que son celotípicas quieren ser controladores, o sea, como no confío en ti, como no confío en lo que pasa, entonces eh, quiero revisarte el celular, te hackeo las cuentas, quiero tener eh, las claves, ¿verdad? Si tú no me las das, quiero buscar la manera de tenerlas de redes sociales, eh, hago lo posible para disminuir el contacto de la pareja hasta con su familia, hasta con su familia, ¿Sí? entonces toda esta actitud de tratar de controlar, de mantener un ambiente totalmente controlado al otro, llega incluso a convertirse en una forma de violencia, y acá tenemos que ser claros, esto es una forma de violencia también, entonces estos temas de celos, hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado de cómo lo manejemos, porque llega un momento, tanto en hombres como en mujeres, que a veces dicen, ah, eh, quizás cuando hablamos de temas de control pensamos más del hombre ejerciendo eh, esa violencia y ese control hacia la mujer, pero no, también se presenta al contrario. O sea, también hay mujeres que pueden obsesionarse con la idea de una infidelidad y querer controlar y no respetar la privacidad. Bueno, además que sabemos que ya hay normativas, por ejemplo, que prohíben revisar el celular, ¿cierto? Todo lo que es no hacía cuentas entonces incluso los llevaría a delinquir entonces, porque van corriendo en contra de la norma. Eh, entonces, allí hay que tener mucho cuidado y que hay que hacer en esos casos? Buscar ayuda profesional. En algunos casos la situación es tan complicada, que ya tenemos estos trastornos delirantes, que se necesita medicación para poder controlar, por lo menos de manera transitoria, para poder controlar ese episodio y ahí sí, eh, trabajar únicamente por un buen tiempo por con psicoterapia, tanto individual como de pareja, para poder hacer una relación viable. Así que a todos los amigos que están en casa, los invito a que pensemos cómo estamos construyendo las relaciones, si realmente son relaciones sanas, y a revisar esto de, de los celos. ¿sí? Si pensamos, ¿qué causa esto de los celos? Bueno, por un lado la inseguridad, de inseguridad mínima. o sea, si yo por ejemplo no me siento una mujer atractiva, no solo físicamente, sino merecedora del amor por mis características como persona, por cómo yo soy, por mis valores, por mi inteligencia, por mi forma de ser, entonces voy a creer que mi pareja con cualquiera se quiera ir, porque entonces cualquier otro es más que lo que yo soy, entonces una dificultad con nuestra autoestima, con nuestra seguridad, es uno de los factores comunes más frecuentes que hemos encontrado en las personas que tienen estos problemas con los celos. Otro aspecto, antecedentes de haber vivido situaciones parecidas, es decir, que hayan estado en, en relaciones de pareja donde les hayan sido iniciales, entonces no hacemos un cierre en estas relaciones, no hacemos un cierre en el cual eh, sanemos esto, y entonces, como no hemos sonado esto, creemos que esta persona con la que estamos nos va a hacer lo mismo que la otra persona que nos fue infiel. También eh, hay otra cosa muy frecuente, y es el ladrón busca por su condición. Es decir, en muchos casos donde esa persona es infiel o coqueto, o escribe allí, allí enamorado o enamorada, cree que su pareja está haciendo lo mismo o puede ser que en ese momento no lo esté haciendo, o sea, decidió tener una relación estable eh, ser eh, fiel a esta persona, pero en otras oportunidades sí ha tenido relaciones en las cuales ha sido infiel ¿sí? y yo tengo esto en consulta de manera muy frecuente y me ha pasado especialmente con hombres, que me dicen mira doctora, yo antes andaba en la calle yo estaba en Caballo con mujeres casadas, ellas llamaban al marido delante mío, yo ahí, lo llamaban, ay sí, yo estoy acá comprándole esto a la mamá, a los niños en el supermercado, ya voy para allá. Entonces, ¿yo cómo puedo creer de una llamada que me está haciendo que ya está en el supermercado cuando yo mismo hacía eso como mujeres casadas, como él comprometida? Entonces, eso les queda allí también, ¿Sí? porque generaliza. Entonces, ¿creen que eso que ocurrió, que hizo... Esta persona en el pasado que hicieron ellos se va a reflejar necesariamente en el comportamiento de su pareja. Pero ojo, cada ser humano es distinto. Y que usted le haya faltado el respeto a una relación de pareja no quiere decir que esa otra persona con la que usted está en este momento vaya a hacer lo mismo. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta. Doctora, ya, nosotros comentando, mientras usted nos explicaba, ¿qué, está, eh, ¿qué pasa en entonces en la conducta del, de la persona cuando son posesivas? ¿Es posesión o entender que esa otra persona le pertenece y se crea el celo? No sé, ¿cómo usted la determina? Es posesión. Que sienten? Mira, eh, se me olvidó mencionar eso entre los factores que, que trae eh, llegar a la celotipia. ¿Qué ocurre? Nosotros, eh, desafortunadamente, como cultura, eh, me refiero a los latinoamericanos, sí. tenemos el concepto de amor muy cercano a lo que es eh, o sea, el amor de una manera posesiva y con apego, donde incluso vemos al otro como un objeto, ¿sí? así como yo digo ah este celular es mío es mío mi celular yo no puedo decir esta es mí, mi pareja me pertenece tiene es que, mío mi una pregunta, ahí mismo en esa tiene que ver con, con una especie de relación a la vez pasional con transacción por lo que no, da por lo que no, por lo que provee ¿Eh? no necesariamente es con transacción porque muchas veces o sea no necesariamente es porque hay una relación eh, digamos, de, de poder en términos económicos, o sea, no necesariamente es así, algunas veces se presenta, otras veces no se presenta, pero el punto sí es tener el concepto de que el otro me pertenece, el otro no como persona, sino como objeto, como objeto, y esto es muy de nuestra cultura, es que es mío, es mía, sí y de hecho, en los casos ya severos, que incluso llegamos a celos, a feminicidios, incluso de parejas que ya no son parejas llevan muchos años que ya se habían separado, para entonces a que el hombre sigue entendiendo que esa mujer es de su propiedad, aunque incluso haya, re, ya haya hecho su vida de nuevo con otra pareja y no sé qué, no, sigue entendiendo que es su propiedad y no puede tener nada más con nadie, Sí, ese es el concepto de ver al otro como un objeto, y esto desde luego son creencias erróneas, que como cultura nos hemos ido replanteando y hemos ido cambiando, pero todavía hay mucho de esto en la cabeza. Doctora. Pero de los celos como tal, está muy asociado a varios trastornos eh, de, delirantes en general. Do doctora, ¿Me, ¿me escucha? Sí, te oigo. En, en nuestras observaciones eh, hemos podido identificar, y esto es una, una hipótesis, ¿verdad? que así como usted habla de esta persona que ve a, a su pareja como, como de su propiedad, como objeto, también hay personas que ven a su pareja como, como el centro del universo y que una vez esta, esta persona, por ejemplo, intenta dejarlos, ellos por, una, por un asunto de, verla, de ver a su pareja como el centro del universo, entienden que ya su vida se acabó y entonces uh -huh. pudieran esto convertirse a futuro, ¿verdad?, en lo que vemos, por ejemplo, de, de los feminicidios, de gente que dice, bueno, ya mi vida se acabó porque mi pareja me va a dejar y, y ella o él es, es el centro de, de, del universo, es mi todo, y entonces pudieran convertirse en agresores. Eh, ¿Hay forma de poder eh, determinar esto? Pues mira, eso sigue relacionado con el aspecto que decíamos de amar con apego, ¿sí? Porque el amar con apego no solamente amar con el sentido de posesión como un objeto, sino crear un lazo de dependencia emocional y muchas veces también económica bueno como en todos los niveles no lo que tú dices el sentir que no puedo vivir sin esa persona digamos que no hay un perfil per se de estas personas ahora sí se ha visto más incidencia de este tipo de casos con personas que tienen una autoestima negativa que son inseguros de sí mismos sí con personas que ya han tenido este tipo de situaciones en relaciones anteriores. Doctora, a propósito, que es bueno decir a la gente? Que la gente tiene la idea de que la autoestima negativa, eh, que, que no es más que la autoestima baja, ¿verdad? Que ya se ha determinado que no es baja, sino negativa. Exactamente. Correcto, para lo que la que gente lo comprenda. Porque hay gente que dice, bueno, tienen la autoestima baja y quizás pudieran confundirse la con el término autoestima la, negativa, que es doctora. lo mismo. Entonces, hay un, una explicación sobre eh, de que autoestima alta es lo contrario. No positiva. positiva. ¿Eh? La autoestima positiva. Positiva. Lo que pasa es que, eh, hay algunos términos que al ser originalmente en inglés, cuando se hace la traducción lo han hecho mal. Entonces, la gente normalmente habla de autoestima alta o baja, pero realmente debe ser autoestima positiva o negativa. Porque la autoestima es lo que yo pienso de mí mismo, entonces yo pienso cosas buenas o malas, positivas o negativas, me valoro o no me valoro, eso es la autoestima, entonces a eso es a lo que nos referimos, de que uno de los factores más predictores que se ha logrado encontrar es la cuestión de una autoestima negativa, o sea, el no valorarme a mí mismo, el sentir que no soy merecedor del amor, por eso mi pareja puede encontrar fácilmente a otra persona, sin darnos cuenta que tenemos un valor no solamente por nuestro aspecto físico, sino por lo que somos como personas y también lo que hemos construido en la relación, ¿sí? Entonces, acá el punto eh, es tener pendiente cuando estas personas tienen esto, cuando son reincidentes de relaciones anteriores, y sobre todo decirle algo a la gente, desde el primer incidente que tengamos, bien venga del hombre o de la mujer, eso no importa, no hay como estadísticas muy diferenciadas en ese sentido, es de que si los hombres o las mujeres son más celosos, en este sentido no hay como mucha diferencia. Estamos muy ahí ahí, eso depende más incluso del marco cultural. Y, y no, en nuestra cultura latina y más en la cultura caribeña, eh, diría que la cuestión de los celos tiene una aceptación social. Incluso a veces nos sentimos bien, ¿sí? ese, ese mismo refrán que tenemos, el, Ay, el que no se la no quiere, mentira. Eso es parte de toda una cultura que había antes de machismo, de control hacia la mujer. ¿sí? Eh, Entonces es una construcción la... social, doctora. Sí, sí, sí. O sea, socialmente construimos lo que entendemos es ser la pareja, el amor, ser un buen hombre, ser una buena mujer, eso son construcciones sociales. Ahora. Desde luego, los celos como tal son un, una emoción, son un sentimiento, un sentimiento negativo, no es positivo, porque no aporta los estados de bienestar. Pero cuando me refiero que hay una construcción social, es que nosotros culturalmente entendemos que es algo positivo y, eh, dentro de la relación de pareja porque muestra interés y realmente no es así. Tiene, una pareja tiene que estar basada en la confianza. Incluso hay parejas que a veces provocan sus situaciones para ver si la pareja los cela. Y sí, para, claro, y para, para sí, sentirse, sí. sí, se sienten gratificados al ver la reacción, a veces hasta violenta, de la pareja eh, que está mostrando celos. Yo eso, yo es lo, eso, yo lo eso, he visto. Esa, sí, es cierto. Entonces, eso es lo que culturalmente está validado, pero eso no es bueno, es tóxico. Es malo para la ah. relación. Propicia escenarios de violencia, como tú mismo dices, y a veces terminan cosas en tragedia, porque además de pronto se mezcla con una situación de que estaban bebiendo, entonces la persona puede tener una reacción mucho más fuerte de lo que normalmente estuvieran haciendo. Entonces el punto es que tenemos que entender esto y desde las primeras manifestaciones, desde ellos a hablarlo como pareja, mira mi amor, acá tiene que haber respeto, eh, vamos a tener una comunicación clara. Eh, porque claro, tiene que haber confianza, no es una cuestión de control que lo hemos hablado en otras oportunidades de tener que pedir permiso para salir, no, pero desde luego si somos pareja tiene que haber confianza yo voy a ir a tal sitio, eh, voy a estar compartiendo con tal persona si yo no estoy haciendo nada malo no es por qué ocultarlo, no hay por qué ocultar información que puede levantar perspicacias y celos en el otro, entonces es llegar a esos acuerdos, comunicarnos claramente pero desde el inicio, ojo, parar las situaciones de celos y no permitir mecanismos de control sobre la vida del otro y que todos tengamos claro que esos son tipos de violencia. Bien, gracias, eh, doctora. Un día de esto le voy Quiero. a pedir que usted analice de su profesión, ¿verdad? Una construcción social que es exclusivamente del dominicano, el perro vestido. ¿El perro qué? El perro vestido. Yeah. La gente dice, ese es un perro vestido. <risa> Después yo le explico yo, qué es lo yo que Yo quiero comprometer a la doctora a que... <risa> es una broma ¿verdad? de mi parte, Andrea. ¿no? Me apoye en, una, en un trabajo de investigación que nosotros estamos trabajando, pero que necesitamos la ayuda de los profesionales de la conducta, okay. precisamente ligado a lo que tiene que ver con los feminicidios. Okay. Así Magnífico. que la voy a comprometer públicamente, doctora. Señores, ahí está. Ahí estuvo con nosotros la doctora Andrea Manjarres, nuestra psicóloga, que cada jueves viene a orientarnos con un tema de importantísimo interés para todos ustedes. Muy bien, vamos a la pausa, vamos a la pausa, regresamos en breve, no se vayan.